Los traders deben conocer el momento en que se van a comunicar los datos económicos de la semana, que es cuando se van a producir los picos de volatilidad en los mercados. El mayor peso comienza el martes 22 de mayo, a las 15 GMT en Estados Unidos, el índice de venta de edificios, mide el número de viviendas, que se vendieron durante el mes anterior. El dato previo fue de 4.480 viviendas, y el dato de previsión es de 4.600. La lectura alcista, le dará fuerza al dólar en su avance. A las 21.30 GMT, American Petroleum publica su informe semanal de inventario de petróleo. El dato previo es de 6.54 millones de toneladas. No hay datos de previsión. Miércoles 23, a las 13.30 GMT, la venta de minoristas en Estados Unidos, datos previo 0,5%, pronóstico el 1%. A las 15 GMT, los datos de vivienda nueva en Estados Unidos. Pronóstico 335.000, dato previo 328.000, estos datos, en un conjunto con otros, miden la fortaleza económica en Estados Unidos, e influyen en la apreciación del dólar. Jueves 24, a las 7 GMT, se publicará el P, I, B alemán, Q, o, q y el YOY, con un dato previo de más 0,5% y 1,7%, sin pronóstico. Muestran la tasa de crecimiento en conjunto, e influye en el valor del euro. A las 9 GMT, el índice de clima de comercio IFO alemán. Determina el índice de confianza empresarial, y las condiciones de la zona euro. El dato previo fue de 109,9, y el pronóstico es de 109,4. Llegados al viernes 25, tendremos a las 12.30 GMT, el IPC de Tokio, con dato previo menos 0,5%, y una previsión de menos 0,6%. Los operadores de Forex en cualquier par con alguien, deberán considerar esta noticia, que producirá movimientos. Europa y Estados Unidos, son reconocidos perdedores en la guerra en Siria, cuyas estrategias invasoras, siguen fracasando el daño causado, no solo a la población siria, sino en las regiones colindantes. Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Líbano, usando la misma estrategia de intento de democratización, y que no atendía intereses legítimos, como se dio a conocer a la población mundial, en los medios de comunicación afines a los gobiernos, sino a las viejas intenciones de ocupación, con fines de apropiación de recursos energéticos, violando los más básicos tratados internacionales, y con el consentimiento, y la pasividad de los estados europeos y afines a la expansión a americana, ha tenido al principio del fin en Siria. El descubrimiento hace unos años, de una gran bolsa de gas con epicentro en Siria, y que se extiende por el Mediterráneo al Líbano, ha sido la causa de tal atrocidad. El origen está en las compañías energéticas occidentales, que han presionado a la clase política, a dar movimientos terroristas, a través de lobbies próximos al gobierno de Obama organizaciones como AIPAC, American Israel Public Affairs Committee y Winet presionan a políticos como Obama, Bush, Hillary Clinton, Susan Rice, el congresista Eliot Ángel y a otros. Según el Washington Institute for East Policy, la cuenca del Mediterráneo encierra las mayores reservas de gas del mundo y es precisamente en Siria donde se hallan la más importante la partida comienza en 1995, cuando Vladimir Putin, traza una estrategia de doble eje, Europa, China, con Gazprom, como abanderada, mediante los proyectos, Nord Stream, que conecta el gas ruso de Vyborg con Alemania, a través del mar Báltico, hasta Weinberg y Sassnitz. Otro proyecto denominado South Stream, que parte de las zonas gasíferas de Azerbaiyán, Turkmenistán e Irán, atravesando el Mar Negro, para llegar a Bulgaria. Ahí se divide, pasando por Grecia y el sur de Italia, y por otro lado, Hungría y Austria, que suministraría Europa del Sur. Con futura conexión con hasta Medio Oriente. Washington por otra parte, instrumenta el proyecto Nabucco, respaldado por la Unión Europea, con origen en Azerbaiyán, vecino de Irán, que atraviesa el Mar Negro, pasa por Turquía, donde se sitúa la infraestructura de almacenamiento, y recorre Bulgaria, atraviesa Rumania, Hungría y llega hasta Austria, desde donde se dirige hacia la República Checa, Croacia, Eslovenia e Italia la firma de un acuerdo entre siria e irán de transportar gas para el cliente ruso ha truncado los planes americanos que intentaron determinar la estrategia política de los próximos 100 años la revelación del secreto del gas sirio da una idea de la enorme importancia de lo que está en juego a partir de siria la puerta de asia tendrá en sus manos la llave de la casa rusa y también la de china a través de la ruta de la seda como decía la emperatriz rusa catalina la grande Ello permitirá dominar el mundo, ya que este siglo, es el siglo del gas. Es por esa razón, los firmantes del acuerdo de Damasco, permitirán que el gas, iraní, pase a través de Irak y llegue al Mediterráneo, creando un nuevo espacio geopolítico, y cortando la línea vital de Nabucco, que en estos momentos se encuentra herido de muerte pero ni el oso, ni el dragón, olvidan los intentos de ataques de Occidente, y esperarán a los próximos Juegos Olímpicos de Londres el 27 de julio, para dar muestras definitivas de liderazgo, y no solo en el campo deportivo. Y jefe, usted elige unos sitios muy bonitos. Casi se puede proponer grabar una telenovela aquí. No mujer. Vamos a hablar sobre algunos truquitos, con nuestra plataforma. Hola, yo estoy aquí. Yo he venido en cuanto he terminado de limpiar la casa. Mi mujer me obliga a hacer tareas, para ahorrarnos el gasto de la chica. Sí, tiene usted razón, con esto de la crisis, ahora hay que reducir, hasta en las galletas del desayuno. En mi casa, ya no usamos champú. Compramos nistol. Ah, y para las manos, jabón lagarto. Pues sí que están ustedes en periodo de abstinencia. Si tienen ustedes algún amigo en desempleo, invítelo a que Fernando le muestre cómo ganar cada día 150 eurillos. La plataforma tiene dos canales, a la hora de poner una orden. Usted puede estar en posiciones largas y cortas, con el mismo instrumento, y la orden no se cruza. ¿Y entonces, cómo cerramos cada operación? Muy sencillo, Superman, cada orden debe ser cerrada de forma individual, modificándola en su canal. Ahí puede poner órdenes limitadas, stop o mercado. Y se usa como cobertura. Entonces mis pupilos, pueden pensar que podemos sustituir la orden stop, por la cobertura, para neutralizar pérdidas Y se conseguirá mayor ratio de operaciones positivas. Vaya, y yo que pensaba el esto, era el que servía como seguro de protección. Ahora sí que no voy a ir a la peluquería. Quiero ver cómo se hace. ¿Dónde está Jordi? Debemos estar todos, para que lo veáis. Invitad a vuestros amigos a ver el vídeo que Fernando hará en los próximos días. Hola. He llegado tarde porque he cambiado la electricidad de casa, a generador magnético, y mi coche a hidrógeno. Ahora no gasto ni en gasolina, ni luz. La pela es la pela tú. Yo pensaba que en Cataluña solo había pan con tu maca. Lo que has hecho es muy interesante. Con el trading, conseguís la independencia económica. Y con tu invento la eléctrica. Y ha dicho también, que le ha puesto gas al coche. Qué buena idea. Ahora lo que me ahorraría con eso, podría hacerme un lifting. En gasolina y electricidad, el presupuesto familiar medio, destina hasta un 40% de los ingresos. Si tú ganas 100, y reduces un 40, estás ganando un 66,6 al final. Oye, precioso mío. ¿Y dónde has encontrado eso? En internet. www.energetichaskaya.com Estos catalanes no tienen remedio. Sois unos revolucionarios. Le hacéis la rebelión al rey, y ahora a las compañías eléctricas y a Repsol. Coño, cuenta, cuenta. ¿Cómo se hace? Vamos por partes. Hoy explicaré uno. Otro día, otro. Puede instalar una Kiku auxiliada a la electricidad, capaz de hacer de uso general. Hay que optimizar consumo. Es decir, la pel. ¿Quieres decir, que apaguemos la luz cuando salgamos del servicio? No señorita. Quiero decir poner lamparas de incandescencia de 12 W de consumo. Y optimizar los aparatos de alta potencia. La casa debe usar 3.000 watts. Si Fernando os ayuda en el Trading Room, a conseguir 20 puntos diarios, con una cuenta con 3000 euros, e invertir el 10%. Podéis operar hasta 10 lotes. ¿Eso sería 200 euros al día? No Superman. Hay que descontar 5 puntos de spread. Serían 150 euros al día y unos 3300 al mes. Siempre que salgan bien todas las operaciones. ¿Y cuántas operaciones de trading han salido bien? Desde enero, con el nuevo sistema. Todas. Es decir, el 100%. Algunas tardan más, otras menos. Maravilloso. Yo quiero ver el video análisis. Análisis para la semana del 21 al 25 de mayo del 2012. Dow Jones en gráficos diarios le vemos con que ha llegado a la zona técnica del 38,2% del impulso completo del ciclo 10.362 al 13.306. Otra indicación que se complementa es la llegada a la zona de sobreventa, que desde septiembre del 2011 no había descendido. Toca rebote al alza sin que por ello se detecte un cambio de tendencia. Tan solo debería rebotar como manda los cánones. En el gráfico de 30 minutos, debemos verlo con detalle en el que se encuentra en una onda 5 bajista, llegada a sobreventa, y con el complemento de una divergencia que le envía a la zona del 12.473. Tenemos todos los elementos para abrir posiciones largas en la zona del 12.350. DAX también con llegada a la zona de sobreventa con Candler en formación de Higman en el suelo de mercado con una formación de Onda 4 a la que aún no ha llegado a solaparse con la 1 y que lo haría en los entornos del 6170 El rebote del Dow Jones le ayudará a iniciar el siguiente ciclo alcista Ambos mercados, Dow y DAX se encuentran en el inicio de un rebote formando ciclo Vemos en el gráfico de 30 minutos como la pauta es exactamente igual que la del DAO, aunque con algo más de separación de las zonas de sobreventa y de los osciladores, si se encuentra en una onda 5 con divergencia al alza, con proyección a la zona del 6.333, por tanto, posiciones largas en el 6.255. El IBEX tras la pérdida de la zona 6.650, en la que clavó las uñas de gato y se está resistiendo a perder el 6500, está sirviendo de frágil soporte, en la que pida a gritos un pullback al 6750. Y no sólo eso, sino cerrar la divergencia en la zona del 7616 a la que debería de llegar, para dar a entender y hacer corear a los analistas adscritos al sistema que el cambio de tendencia está próximo y hacer dudar una vez más a los pobres inversores que todavía están recibiendo consejos de un mercado alcista. Sin darse cuenta aún que el golpe a su decrépito sistema está calculado y aún no finalizado. En 30 minutos se observa esa divergencia pendiente de cerrar en el 6.638. Con una formación de onda 4 y la 5 pendiente de realizar en el día de hoy. Que le envía directamente desde el precio de cierre del 6.538 el pasado viernes, a la zona del 6.642, son 110 puntos que no debería perderse los señores traders. El euro dólar con señalización de la pérdida de la neckline y con una proyección que aún no ha terminado al 1.24 y está pidiendo un pullback a la zona de 1.2990 desde el 1.27. Tras llegar a la zona de sobreventa en la que estuvo la última vez, el 6 de enero del 2012, pues toca rebote. En estos momentos está formando una divergencia reversal positiva que le envía rápidamente y con fuerza al alfa. En 30 minutos el rebote en la zona de 1.26 con cierre de divergencia le deja como única alternativa el ciclo proyectivo a la zona de 1.2990. Deberíamos esperar a un relax en los precios para entrarle en la zona de techo de la onda 3, en el 1.2793, con objetivo de cerrar el gap en la zona de 1.2911. El oro, realizando doble mínimo en la zona 1.500, con sobreventa y formando divergencia reversal positiva que le envía a la zona de techo, no sin antes tener freno en la resistencia del 1.613, en la que además debería de cumplir con un pullback. En 30 minutos se observa en un estado de onda 5 con divergencia pendiente de cerrar en el 1608 y está pidiendo posiciones largas en la zona del 1598 con el objetivo del cierre de la divergencia. El petróleo Texas en 30 minutos ha estado en un relax de precio en la que vamos a abandonar de momento el análisis hasta que la situación se vuelva a complicar a finales del mes de junio.